Con amor para todas las personas que crean un mundo más positivo. Gracias a tus aportes a nuestra fundación y la compra de nuestros libros best podemos hacer posible el de expandir el mensaje de amor y pasión a todas las almas que necesitan una motivación para continuar el camino. Ven y únete a nuestra visión del mundo. John Harder, puedo morir mañana.